jóvenes apasionados por jesús dios les bendiga la pasión de los apóstoles los llevó a la muerte asimismo la pasión por jesús los llevó a la cruz a dónde te está llevando la pasión estás preparado para explotar tu pasión por dios en las alturas en el mundo hay muchísimas personas que día a día mueren defendiendo su pasión, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros los hijos de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestra pasión? La pasión por Dios cambiará nuestra vida. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos ni tener las mismas actitudes. Por eso necesitamos una nueva pasión. Hoy podemos ver cómo la pasión de muchos ha cambiado sus vidas completamente. Y esto los lleva a aferrarse a sus sueños y victorias. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu pasión y cuál es tu propósito? Llega nuestro primer Congreso Juvenil Apasionados 2016. Explotando mi pasión por Dios en las alturas. Este 27 y 28 de agosto se escuchará la voz en alto de una generación apasionada por Dios Nos daremos cita en el Hotel Torre de Cali El sábado con una noche de exaltación y alabanza Grupo invitado Zavad del Distrito 25 y Hermanos Novoa Inversión 50 mil pesos Incluye refrigerio el sábado y almuerzo el domingo Apasionados 2016 la pasión del apóstol Pablo lo llevó a subir al tercer cielo y escuchó palabras inefables que al hombre no le he dado a conocer. Hoy necesitamos escuchar palabras de Dios, ver el poder de Dios como nunca antes nos ha sido dado a conocer. Es por eso que te invitamos a que explotes tu pasión por Dios en las alturas. Atrévete a experimentar la pasión por Jesús. Tú sé diferente, no te limites. Ven, sé parte de esta pasión que cambiará tu vida. Es por eso que te invitamos. Invitan Conquistadores Pentecostales, Ministerio Juvenil con Propósito y PUC Alfonso López.